Hola a todos y a todas, mi nombre es Gilema, yo soy de Madagascar, es un honor participar en el 20 aniversario del Festival Ethnomusic Valencia, así que nada, muy pronto nos veremos, muchas gracias.